Buenos días, la última vez eh, estábamos explorando la meditación como una estrategia que podemos a, aplicar eh, para entender y también para eh, aprender a manejar nuestras emociones eh, difíciles. Eh, y es una estrategia que se puede aplicar para cualquier emoción, no es específica a, a distintas categorías de emoción. Eh, las demás, los demás juegos, los siguientes juegos de métodos, de estrategias, eh, son más eh, específicos, específicos, como la manera de aplicarlos se adapta según la emoción en particular y por lo tanto ahora eh, vamos a estar repasando eh, emoción por emoción para ver cómo se aplican las eh, siguientes estrategias a emociones en particular. Y eh, la emoción eh, que vamos a empezar es eh, todo lo que podemos llamar la ira, pero como vamos a ver, incluye eh, todo un rango, rango de experiencias mentales, desde rabia, odio, tras aversión, hostilidad, Frustración, molestia, irritación, resentimiento, rencor. Todo, todas estas experiencias internas agrupamos en una categoría que podemos llamar la ira, aunque no todo es ira, ¿Por qué? porque comparte una estructura. La estructura básica que subyace estas experiencias es la misma. Y antes de saber cómo aplicar estrategias para trabajar con este grupo de emociones, eh, necesitamos entenderla, cómo funciona, cuál es esta estructura compartida. Y si han estado eh, aplicando eh, esta estrategia que repasamos la semana pasada, a lo largo de la semana, observando sin involucrándote con las emociones, ya van a tener ciertas reflexiones que pueden eh, tomar como punto de referencia mientras estamos repasando. Eh, y si no, tenemos una amplia, eh, un amplio repos repositorio muy abundante de experiencias vivenciales con esta emoción. No necesitamos meditar para reconocer que sí nos hemos enojado, y enfadado, y, y irritado. La, en, la, en el campo de estudio de la psicología dentro del budismo, eh, se analiza los distintos Enfoques, factores mentales y orientaciones eh, que subyacen todas las emociones, las distintas. En esta categoría de ira, etc., la mente se enfoca hacia cierto objeto. No tiene que ser un objeto físico. La persona muchas veces es una persona que forma el enfoque o el objeto hacia la, lo cual estamos dirigiendo nuestra atención. Puede ser una situación, puede ser un partido político, puede ser una forma de injusticia, puede ser ¿no? el clima, lo que sea. Tomamos un objeto, digamos una persona, y la mente de ira está eh, observando un aspecto, está mirando desde un, su punto de vista, la mente de ira tiene su punto de vista hacia el objeto, toma un elemento, una característica, un lado, una acción. y lo trata como si fuera la totalidad de lo que es. También, con esta estructura, la mente puede estar exagerando la importancia de lo que ve o incluso puede estar totalmente imponiendo algo que no existe. y aunque la, el objeto puede darnos algo de material, no es necesario que el objeto tenga lo que nosotros estamos viendo cuando estamos enojados. Y en nuestra experiencia podemos observar, observar que a veces estamos enojados y hemos visto un gesto que una persona hace. Y ya nosotros estamos proyectando una motivación. Ah, puso de manera tan brusca su, su cuaderno en la mesa para decirme que no está conforme con lo que yo acabo de decir y seguramente ahora no, y no está de acuerdo conmigo y ahora no, es, no me apoya y, y ya armamos todo esto y nada más está cansada y puso su cuaderno bruscamente en la mesa y no tuvo nada que ver con nosotros. Pero este, esta mente de ira que toma el objeto y está ahí proyectando, o tomando algo que sí hay, pero tomándolo, sacándolo de su contexto, y tratándolo como si fuera absoluto, no relativo, a esta situación o a esta condición. Y puede ser alguien que nos ha hecho mil actos de bondad, pero un acto en un momento que nos parece no muy bondadoso y tomamos esto como esta persona tan mala que es, mira cómo me trata. Y estamos negando y e ignorando todo menos el enfoque de la hija. Y no solo que la ira está aislando, algo que en realidad no podemos hacer, vemos por la interdependencia. Nada se puede aislar totalmente. Si nosotros nos aislamos totalmente ya no hay oxígeno, porque viene del ambiente. Pero mentalmente aislamos. Aislamos un momento de todo el continuo de su historia, aislamos la persona de su ámbito, aislamos una característica o un gesto, un comentario de la totalidad de lo que la persona está experimentando. Y no solo esto, sino nosotros estamos eh, evaluando, hay un elemento de evaluación que esto es malo para mí. Y esta sensación implícita en la ira malo para mí es una interpretación. Y por lo tanto, esta es un punto de entrada para aplicar todo el segundo juego de estrategias. ¿Se recuerdan cuáles eran los cuatro? Meditación, en, con la cual uno observa sin involucrarse. Después, trabajar, ¿no? desmantelar la experiencia yendo con las partes más donde nosotros tenemos más habilidad en cambiar una condición que es en las, los pensamientos, las interpretaciones. En vez de verlo como malo para mí, cuestionamos. Pero esto es todo una... Esto vamos a estar aplicando estrategias eh, más adelante. Primero necesitamos entender cómo funciona. Necesitamos estudiar nuestras propias emociones un poquito antes de ir y pensar que podemos bailar con ellos. Necesitamos estudiar sus movimientos antes de entrar... En, la, en el piso de baile ¿no? así que una interpretación que algo es malo para mí esto implica hay una premisa que esta situación esta persona tiene el poder de dañarme tiene la capacidad el poder de hacerme mal de lastimarme, de perjudicarme. Esto también es una interpretación. Y cuando tenemos dentro de esta orientación, esta posición o postura que tenemos frente al objeto, si miramos bien vemos la mentira, de esta emoción. La mentira o el engaño más perfidioso de esta emoción es que cuando miramos el objeto, cuando hay ira, la premisa es que es poderoso, tiene poder, el poder de hacerme sentir mal, de hacerme mal. Es poderoso y malo. Por lo tanto, yo soy relativamente menos poderoso. Yo estoy, soy vulnerable frente a este peligro, esta amenaza. Cuando estamos percibiendo a través de esta emoción, estamos percibiendo desde la postura de víctima, de débil pero la emoción nos dice, eres fuerte, vamos a decirle algo, vamos a hacerle algo, yo te acompaño, vamos a superarlo. Pero todo, todo lo que hemos armado, y esto es, la, esto es absolutamente brutal, que psicológicamente cuando nos enojamos, cuando sentimos ira, Estamos fortaleciendo esta postura de víctima, pero diciéndonos, no soy víctima, no soy víctima, no soy víctima, sintiéndonos inherentemente en la emoción, sintiéndonos víctima. Y esto es muy engañoso y es muy peligroso. y es muy incorrecto, es una visión muy distorsionada y implícita en la emoción de ira es la ignorancia. Es la ignorancia que no reconoce la realidad de la situación, tu manera de ver la situación es en contra lo que quieres ver es muy confundido. Pero también está arraigada en la ignorancia básica que ya hemos tocado en que pensamos que yo estoy aquí y lo que estoy viendo no tiene nada que ver conmigo, es ajeno. Lo que tiene que ver conmigo es que me va a perjudicar. Pero lo que yo estoy viendo no es porque yo estoy viéndolo, es porque es así y estamos proyectando una existencia muy sólida a lo que vemos. Y si miramos cómo en términos muy específicos y detallados funciona la ignorancia, solidifica algo que no es sólido. Una persona tiene todos los momentos de su vida, le Encontramos en un momento cuando una emoción, una experiencia, una percepción, una memoria, una asociación, una situación le está pasando y manifiesta cierta conducta que no sabemos que hay atrás. No sabemos, ni sabemos a veces qué hay atrás de nuestros propios gestos. Claro que no podemos tener completa confianza que hay atrás y solo estamos viendo la parte externa que demuestra. Pero tomamos unos cuantos detallitos y ya sabemos, es así y hay que hacer algo. Y con la visión que armamos a través de la ira, totalmente negamos que si esta persona en algún momento fue victimizado y ahora está luchando para rescatar algo de poder personal y por esto, tal y tal. Estas historias ni nos interesan. Es malo, yo lo veo, niega que la persona es una persona total, solo es lo que yo veo en este momento y es malo. Y es, esto es lo más dañino, no sé si lo más dañino, es muy dañino en esta emoción, que en estos momentos cuando estamos frente a una persona actuando de manera que realmente nos está perjudicando o está perjudicando a otras personas, y realmente queremos poder hacer algo para cambiar una dinámica o una conducta, si nosotros miramos a la persona como hecha, así, sólida, mala ¿cómo vamos a interactuar para cambiar la situación? La premisa con la ira que es permanente y sólida y así inherentemente por su naturaleza mala, es lo que sentimos, es lo que nos decimos. y en el momento cuando más necesitamos conectar con sus cualidades positivas, conectar con su vulnerabilidad, para que no se tiene que defender de otras maneras, conectar con su sabiduría, conectar con su mente tranquila conectar con, con su naturaleza bondadosa, su mejor naturaleza y en el momento cuando más necesitamos poder analizar una situación, cuáles son los factores aquí en el juego para yo ver qué yo puedo ajustar, dónde yo puedo tener un impacto. No, las situaciones complicadas y las acciones que nos provocan ira son como puntilla, no son como piedras, están hechas de muchos hilos, muchos factores, muchos elementos que se conjuntan. Y para cambiar una situación injusta, para cambiar una conducta, un patrón dañina en la familia o en el trabajo, en una relación cercana, para poder cambiar conductas que nosotros observamos como negativos para nosotros, necesitamos poder mirar con, con sutileza y analizar qué está pasando aquí, por qué esto está sucediendo, cuáles son las distintas condiciones aquí. No tenemos que cambiar todas las condiciones, Cambiamos una condición y todo se tiene que ajustar un poquito. Pero con la mente de ira no vemos los hilos de la puntilla o del encaje. ¿No? Todo es sólido. ¿Y cómo destruimos una piedra? Solo con un martillo. ¿Martillo o cómo se llama? Martilla. Martilla marro, marro, atacándolo. ¿Y cuál es el resultado? Esta piedra que no es piedra, agarra su martilla y ya, y ya hemos ido mucho más allá de martillas, las armas son mucho más graves. que estamos provocando en la otra persona, la misma percepción que tú eres el poderoso y, y hostil hacia ella, él o ella. Él o ella se siente en postura de víctima y que agarra su ira, su agresión. y ahí Y esta visión mono, monolítica que es implícita en la ignorancia, simplicita en todas las emociones que nacen de ignorancia, como todo este complejo de la ira, todo esto genera una visión monolítica, monolítica que de por sí es falso, es erróneo. Incluso las piedras están hechas de diferentes minerales, algunos más suaves que otros y aplicas ciertos químicos y vas disolviendo ciertos elementos y, y puedes así hacerlo, cambiar la estructura, cambiar la situación. Y esta, toda esta estructura donde dirigimos hacia un objeto externo, aislamos de todo el contexto, enfocamos solo en esto, aislando, negando todo lo demás, haciéndolo muy sólido, identificándolo como dañino, poco favorable para mí, tuvo un rol en la evolución. Esta actitud de pelear, de luchar, tuvo su momento en la evolución humana pero nosotros quedamos con la estructura física que activa cuando nos enojamos por una situación social donde la respuesta de pelear o huir ya no es relevante. Aquí llegamos a otro, otro otra emoción Amiga. No sé si amiga o gemelo o okay. qué. A la ira, que es el miedo. Ambos, si vemos, miramos algo afuera, un objeto, nos enfocamos totalmente en este objeto, lo evaluamos como peligro, amenaza y cuando sucede esto, nuestro cuerpo fisiológicamente empieza a prepararse para enfrentar o para responder a la amenaza. Y cuando nosotros observamos, a través de la meditación, observando sin involucrarnos, ¿qué nos está pasando en el cuerpo cuando surge emociones conectadas con miedo? ¿Ansiedad es una emoción conectada con miedo? Si es una emoción, es una, un evento interno conectado con miedo. Y ya, vamos a observar cuando detectamos un peligro, nosotros detectamos peligros todo el tiempo, no hay por qué responder con agresión, ni somos obligados a todas estas dos opciones. Y los estudios más recientes de la psicología y neurociencia ya han identificado que nosotros no solo tenemos estas reacciones de huir o pelear. Y curiosamente era una psicóloga mujer que se dio cuenta que los estudios que habían sacado la conclusión de que nosotros tenemos estas dos respuestas frente a peligros que hemos detectado son huir o pelear. La gran mayoría de los... Los objetos en el estudio, sujetos en el estudio eran hombres. Y ella pensó, ¿qué tal si incluimos mujeres? Y incluyendo mujeres, ella observó dos otras opciones que se ve tanto en animales como en seres humanos. Que en vez de buscar a quién golpear o por dónde huir, busca cuidar. Busca los menos protegidos, los niños. No solo sus propios niños. Cuida a los niños. Agarra a los niños, los niños. ¿No? O cuidar. Esto es uno. El otro es de aliar, aliarse, amistarse. Buscar juntarse con otros. Otra opción. Y muchos animales lo hacen. Hay peligros, se juntan. No van escapando ni van atacando, se juntan. Es una posible respuesta. Y lo menciono simplemente para que con, contrarrestemos un poquito la idea que tenemos, porque desde décadas ha sido muy popular la idea de que cuando hay peligro solo tenemos neuropsicológicamente -psi solo tenemos estas dos opciones no es cierto y manifestamos otras respuestas clínicamente se puede observar y los estudios que ampliaron el rango de lo que estudiaron, detectaron hay otras respuestas y esto es muy importante porque los cuentos que nosotros nos contamos sobre nuestras opciones tiene, tiene mucho poder, mucha importancia saber que tenemos más opciones. Es muy poderoso. ¿Qué es que nos pasa cuando detectamos amenaza? El cuerpo antes de decidir, antes de la parte de nuestro cerebro que esté Ras, racionando y analizando y tomando estas decisiones ¿no? según la lógica, que básicamente es la parte del cerebro que se llama el neocórtex o neocorteza, neocórtex. La información, antes de que tengamos tiempo para analizar, va por un sendero más rápido y empieza a prepararnos. Cualquier opción, te estoy preparando. Y esta respuesta seguramente en hace milenios, cuando estábamos peleando con ¿no? los grandes animales, quizás tuvo relevancia. Nos prepara. Baja los sistemas, eh, los sistemas eh, fisiológicos no esenciales en este momento paran la digestión, se paraliza, sistema inmunológico, y a la misma vez empieza a palpitar el corazón, enviando más sangre a las extremidades, a los músculos mayores, a las extremidades sudamos el corazón empieza a hacerse así también suelta adrenalina y otras hormonas en el sistema y estamos listos lo que hay que hacer fisiológicamente vamos a correr muy rápido o vamos a tener aquí y vemos hasta hoy en día cuando nos enojamos aquí como que las partes de nuestro cuerpo que íbamos a usar para la batalla se hacen inquietos y como uno va agarrando, afortunadamente no armas, pero... <risa> y cuando observas estos procesos ya puedes empezar a reconocer, ah ok, no, mi cuerpo conlleva cierta memoria de la época neolítica ahí, aquí estoy pero a la misma vez es increíblemente dañino aumenta la presión la sangre está palpeteando más enviando más sangre el hígado está soltando azúcar en la sangre para tener esto que el azúcar nos da y nosotros estamos teniendo una conversación con nuestro jefe <risa> o nuestra pareja y todo esto está pasando dentro de nosotros. y Hay otro fenómeno interno que solo para que sepamos que esto nos puede estar cediendo, que se llama el secuestro eh, del amígdala, o es más bien el secuestro por el amígdala. La parte de, del cerebro amígdala, que es la parte que está controlando las hormonas y está genera es, es una sede conectada con la fisiología eh, de las emociones, esta parte toma control. y el neocórtex, este sede de, de analizar, de ver la sutileza, ya no está tan activo y va apagando esta parte del cerebro, hay estudios que han observado que está pasando y cuando esto sucede y está conectado con cuando realmente hay un oso frente a ti y no es el momento de estar analizando, pero a ver, yo leí que los osos, a lo, como que a lo mejor no corren tan, ta, ta, ta, no, ya necesitas unipuntualizadamente. Y esto indica ya no discurso, ya no estar pensando. Y el resultado es que vamos viendo menos opciones, hasta que solo hay una opción. Y esto es el secuestro de la mente. Y esto nos pasa en las conversaciones donde nos enojamos. Y si alguien te viene y tú estás bien enojado con, ¿no? con tu marido por algo, y estás hablando con un amigo, una amiga, y estás así, no, pero eso, y la amiga te empieza a decir, sí, no, pero, oye, oh, ya no, pero no, ya no, no, pero, oye, no, no, no, no, tú no. no ni quieres escuchar otras perspectivas. No me confundas con tu sutileza, esto es. Y no queremos escuchar otras perspectivas en el momento cuando más necesitamos poder ver desde otra perspectiva para desmantelar el conflicto. Con ira uno va a ganar y uno va a perder y las relaciones no funcionan así. Si tienes una relación donde uno gana y uno pierde, no ya haz tus maletas porque la separación de pareja está por venir. Esto no puede ser el planteamiento en una relación sana. Y curiosamente, estas dos sustancias que inundan nuestro sistema, cuando la amígdala dice, prepárate, ya hay algo. La adrenalina, más o menos toma 18 minutos para eliminarse del sistema. 18 minutos. Por esto meditación de 20 minutos, realmente, y parcialmente porque funciona, y hay varios estudios que lo han comprobado, meditación, incluso simplemente en la respiración, mantiene el neocórtex involucrado, la alerta mental, la presencia mental, la atención, consciente, mantenernos conscientes aun si sea solo de la respiración. Mantiene el neocórtex involucrado y esto impide que la amígdala siga en control. Otras hormonas que se suelten en momentos de ira pueden estar tres o cuatro horas. Y cuando nos enojamos mucho Estamos sometiendo nuestro cuerpo a estos procesos una y otra vez. Por esto, a largo plazo, problemas cardíacos, porque estás estimulando, neurológicos, problemas de digestión, porque estamos paralizando el sistema de, de digestión cada rato. Y claro que ahí no va bien. A corto plazo, si miramos el efecto de la ira en nuestra vida, la molestia, la irritación, la frustr frustración, todo participa. Cuestión de grado, pero está participando en este, todo este fenómeno, y toda la estructura y sus manifestaciones mucha irritación, mucha frustración, mucho resentimiento, rencor. No podemos dormir, estamos llenos de toda esta agitación en nivel neurológica. No dormimos bien, estamos ahí dando vueltas, lo hubiera dicho esto, y la siguiente vez que la veo y le voy a hacer esto, y voy a hacer... estamos ahí. No, como los mejores generales, planeando todas las batallas y todas las frentes de ataque y manejando todo, ahí no dormimos bien, y aun si caemos dormidos, la agitación está ahí, el sueño no está muy tranquilo, no comemos bien, o si comemos, ya no sabes, Muchas veces ni sabes qué comiste y definitivamente el sabor no estás no está saboreando. ¿Sí? Y internamente te mantienes continuamente en esta postura de víctima frente a tu propia vida. Y la postura que adoptamos con frecuencia va impregnando toda nuestra experiencia y empezamos a sentir víctimas de todo. Y por esto todo nos provoca ira o irritación. La experiencia, la cualidad de nuestra vida cambia. Y por esto, el objeto de la ira cambia muy fácilmente. ¿Por qué? Porque no es el objeto lo principal. Lo principal es nuestra reacción. Y esto, todos los niños, nosotros todos lo supimos. Si tienes hermanos, ya supiste. No tengo tantas memorias de esto. Uno de los hermanos ¿está bajo el foco de la ira de un padre o otro familiar? No, no, no. ¿Ves la ira de tus padres? Y tú sabes, si tú estás en la vecindad, tú eres la siguiente, no importa qué hiciste, porque están desahogándose de toda esta agitación y no importa hacia qué, no están analizando qué me hace sentir así, ah, es su conducta ah, ah, ah, ah. y literalmente es como una de estas armas automáticas que vienen y ya no controlas. Y así somos, con nuestra hostilidad verbal, con nuestra mal, mala voluntad, porque viene de nosotros. y los efectos de esto se ven en las relaciones. La confianza que se arma entre, entre padres y madres que cuidan y aman a sus hijos. ¿Qué pasa cuando hay una y otra vez esta agresividad? Los niños no confían tanto en el amor y en un nivel emocional no, empezamos a dejar de creer tanto en el amor y porque la ira tiene esta intensidad emocional que empieza a tener más realidad emocional para nosotros, es brutal. La ira destruye la confianza, nadie quiere hacerse vulnerable y abrirse hacia alguien que está atacando, y nosotros somos estas, esta persona, aquella persona atacando y regando las balas, verbales, físicas, lo que sea. Es absolutamente tóxico en nuestras relaciones y no necesitamos mucho tiempo para empezar a identificar este fenómeno en nuestras propias experiencias. Y es importante reconocer en nuestras propias experiencias cómo funciona. Y por lo tanto, durante esta semana, si tú percibes que alguien está enojado, es más fácil mirar el enojo de otras personas a veces. ¿Cómo te sientes? ¿Qué tanta confianza? ¿Qué tan seguro te sientes? ¿Qué tanto quieres estar con esta persona? ¿Qué tanto cariño y calidez está surgiendo en ti? ¿Cuál es el efecto en otros de la ira? Cuando identificas las señales y vas a darte cuenta, sabes identificar las señales de la ira. Una segunda tarea para esta semana que está conectada es empezar tú a familiarizarte con las señales de tu, las manifestaciones de tu propia ira o irritación o resentimiento o cualquier de este fenómeno. La inquietud en las extremidades, palpitación, sudor, tensión en ciertos músculos, problemas con digestión. ¿Por qué? Porque necesitamos un sistema de alarma personal, porque cuando este, esta energía nos ha saltado encima, y todas las hormonas y todo esto, es difícil controlar. No tenemos tanta, tanto espacio para movernos, pero antes de que se, se arme totalmente, antes de que se haya desarrollado por, to, por completo, en la fase inicial hay mucho más que podemos hacer. Por lo tanto, ir identificando dentro de nosotros. Y en el entrenamiento con todas las emociones y definitivamente con la ira, empezamos con las manifestaciones más leves. Así que podemos dirigirnos hacia irritación, molestia, frustración o aversión, que ves, a mí esta persona me cae mal, no me gusta, no, no, ok, mira esto, ¿cómo te estás sintiendo? Y si te sucede en la semana una experiencia en que sí, si te, te, realmente te enojaste o sí, si estabas bastante enfadada, Después analiza, reflexiona. ¿Qué tanto estaba viendo el objeto como algo monolítico? ¿Qué tanto no pude ver otras opciones? ¿Qué tanto sentí que yo tengo que decirle algo, hacerle algo? ¿Qué tanto detrás hay una premisa muy, muy arraigada? Que la otra persona era quien tuvo en sus manos mi felicidad y lo estaba destruyendo. Qué tanto esta es la premisa básica para comprobar, comprobar a través de nuestras propias experiencias. Aunque parezca que yo estoy aquí siendo maestra de estas conferencias, los maestros, las maestras son tus propias emociones simplemente necesitas dirigir tu atención y empezar a sacar tus propias enseñanzas. Son muy buenos maestros. No van a dejar de darte lecciones hasta que hayas aprendido. Esto es una muy esto es muy buen maestro. y la ira en particular. Para empezar, en este momento estamos preparándonos para aplicar estrategias distintas. La meditación es algo que podemos intentar aplicar. Es más fácil en los momentos leves. Cuando la ira está plenamente presente, no le gusta que le miremos. Y es parte de su función. No me mires a mí, mire a él, él es el problema, yo no soy tu problema, yo soy la solución. Mira, esto es el problema, míralo. Y van a observar incluso esto. Meditando, intentas mirar la, la emoción, la cualidad sin involucrarte. Y en algún momento, de repente, ya estás alistando las malas cualidades de esta persona y armando tus argumentos para justificar todo el daño que le vas a hacer. ¿Qué, qué, qué pasó? Estaba meditando. Vas de yogi al general de batalla así. Esto así es algo que podemos aprender. Mira, así funciona dirige la atención al peligro externo, supuestamente. Y si fuera un peligro de un gran oso que está corriendo hacia ti, ¿no? con sus manos así, o okay, que sí, entonces hay que enfocarse y no vamos a hablar, ¿y cómo me siento? ¿y, y si el hígado está soltando azúcares? No, hay que hacer algo pero los peligros y las amenazas que nos provocan ira, ¿qué tan inminentes son? ¿Qué tan reales son? Alguien no me está dando el reconocimiento que me toca, y algo está siendo muy egoísta, son amenazas sociales, virtuales, mentales. Por lo tanto no necesitamos toda esta estructura, y preparándonos para realmente empezar a poder desmantelar la ira, hay un otro factor eh, que, que es muy potente en este trabajo y esto es lo que podemos traducir como una mente de rebelión, rebelión y es manera de traducir la palabra shenlok, que en otros textos budistas se traduce como repulsión, rechazo. Eh, pero, reflexionando y comprobé esta traducción con su Santidad del karmapa en, el, en las discusiones sobre las emociones y dijo que sí, que en este contexto es buena traducción, Rebelión en este sentido es, ya no vas a seguir los órdenes de este ¿no? de este jefe interno que es la ira, porque la ira viene y empieza a mandar, hay que hacer esto, rápido, rápido, no, no, ya, vamos, sí, sí, sí, y así sentimos internamente. Que tenemos un, un, un, alguien aquí que hay que seguir. Y cómo fomentamos, cómo funciona esta idea de fomentar rebelión. Y la analogía que estamos, eh, que, que su santidad eh, utiliza es que cuando eh, un rey eh, quiere, está teniendo conflictos, tiene problemas con, con otro rey y quiere superarlo ¿no? y no se, no se confunden con la analogía militar, vamos a llegar a un punto en que es aceptable, ¿ok? Que uno no va directamente a atacar, porque si atacas, solo viene con toda su fuerza opuesta. Esto no es sabio. Así que cuando vamos con la ira, no intentamos superar la ira con una fuerza superior, porque terminamos con represión y terminamos ¿no? con todas estas adrenalina y hormonas dentro de nosotros. O esta actitud de aversión, de rechazo, Termina siendo la misma energía, la misma postura, dirigida hacia nuestra propia emoción. Y terminamos con muchos rollos de culpa, de auto odio. Ay, eres mala, eres mala! ¡No, yo te voy a destruir! ¡Espérate, yo soy tú! ¡Para, para! para okay. ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Ok, sí! Esto es lo que nos pasa. Así que no podemos contrarrestar con la misma actitud, energía y fuerza. No vamos a ganar esta batalla. Por lo tanto, lo que un rey sabio hace es que envía unos agentes subversivos, unos espíes que va al otro territorio y investiga entre el pueblo qué tanto apoyo hay para el rey. Si el pueblo está totalmente unido en apoyar al rey, no es el momento de atacar. <risa> Lo que hay que hacer es ir y empezar a hablar mal del rey despertar insatisfacción con aquel rey, hacerles al pueblo ver las faltas del rey, hacerles conscientes de que el rey le está perjudicando, le está dañando, quitarle al rey su apoyo local y cuando ves que el rey ya no cuenta con apoyo de su pueblo, esto es el momento de invadir. En este caso, la enología tiene su base en que cuando nosotros nos enojamos, movilizamos todos los elementos internos dentro de nosotros a su favor. Nuestro razonamiento. Le voy a hacer esto. Ah, no, no, no. Primero le voy a hacer esto y después le voy a hacer esto, sí. Y si hago esto y necesito reclutar, ¿no? sus amigos, porque sí, y después estamos, involucramos ¿no? nuestros pensamientos, nuestras interpretaciones, nuestra energía, ¿no? nuestro sistema neurológico, todos los pensamientos que vamos repasando una y otra vez, las memorias, todo está unido detrás de la ira. pero nosotros podemos dialogar con diferentes elementos internos y tener muy muy consciente lo dañino que es la ira, es manera de hacerlo. Tener muy muy claro, esto no es mi aliado, es un engaño. esto me va a perjudicar más que cualquier otro enemigo externo. Me puede quitar la vida con problemas de salud. No me permite lograr mis metas, no me permite lograr mi meta de la felicidad, la tranquilidad, la paz. Nadie después de pasar su día Frustrado, enojado, resentido, irritado. Nadie después dice, ah, pasé un día excelente, frustrada, enojada, irritada y resentida. Ah, me fue, genial. No, claro que no. Y queremos ser personas bondadosas generosas, amorosas, felices, contentas. La ira es incompatible con esto. Y todas las metas más largo alcance, incluyendo la injusticia, y nuestra justa indignación aquí es brutal, porque no que no vamos a identificar, peligros y amenazas y situaciones inadecuadas, Sí las vamos a identificar. Pero una vez identificadas necesitamos poder analizar, ver desde múltiples perspectivas, ver cómo se ha armado, ver dónde son los talones de Aquiles, ver cuáles condiciones yo podría empezar a interactuar. ¿Cómo hablo con las personas para que ellos mismas quieran cambiar? En vez de atraparles en una posición de mala, de la cual su única salida es a través de golpes y martillas. Necesitamos tener una mente que no se haga el, el enemigo monolítico para realmente resolver las situaciones de injusticia. Y por lo tanto debemos de saber que la justa indignación nos da quizás un arrebat, arrebat, arrebat, arrebato de un impulso para hacer algo que en los 18 minutos ya cambiamos para otra página de Facebook y hacemos otros comentarios, y con esto ya se acaba. O nos enojamos un tiempo, un tiempo, un tiempo, pero no logramos hacer mucho, ya, estamos muy armagados, desgastados, quemados, ya no queremos saber nada de esto. O vamos, estamos nada más inyectando más tóxico en la conversación. Y toda la situación se pone peor. Así que incluso para lograr las metas de largo alcance, Necesitamos no estar superados y controlados, no estar dominados por el tirano de la ira, la dictadur, dictadura, porque si escuchamos cómo nos habla, es como dictadura, no acepta que alguien no esté de acuerdo. Solo su perspectiva es correcta, no me digas otra. Así que nuestra tarea es de fomentar dentro de nosotros rebelión, no en el momento que estamos súper racundos y enojados antes, reflexionando. Y esta es la última tarea para esta semana Ir en tu propia experiencia viendo cómo es que te perjudica. Cómo es que te quita tu felicidad de estar molesta, irritada, frustrada, resentida, con recor, enojada, todo es malo y aquello y el otro. Mira el impacto de esto en tu vida para que cada más elementos dentro de ti estén en plena rebelión contra la ira. Y cuando ya hemos quitado a la ira su base interna, entonces será el momento de estar aplicando las estrategias para desmont desmantelarla y rescatar nosotros mismos nuestro propio país interno. Gracias.